Hoy trato el segundo vídeo de eh, la serie de consejos de cómo llevar a cabo un teletrabajo más productivo. Os dejaré el enlace al primer capítulo donde hablaba sobre separar el espacio de ocio y de trabajo en el hogar. En este segundo vídeo de hoy eh, quiero eh, que eh, tengáis muy en cuenta lo importante de dejar claro al entorno de todas aquellas personas que estén con vosotros en el hogar, en vuestros horarios de trabajo, que justo estáis en horario de trabajo. Eh, ya sea la familia, que aunque haya mucha confianza, hay que decirle, en este horario que yo estoy trabajando, no me rompáis el ritmo porque es muy importante eh, para ser productivo, ya sea un piso compartido, que tengan muy claro los compañeros de, de, del, del piso de, a tal hora estoy trabajando, por favor, no realizarme ningún tipo de interrupciones porque, al fin y al cabo, lo el detalle más importante del trabajo es que seamos muy eficientes y productivos. Si podemos hacer el mismo trabajo mejor en menos tiempo, mucho mejor para nosotros y para nuestro trabajo. Entonces, a, los, a las personas con las que estén eh, compartiendo vuestros momentos de trabajo en el hogar que intenten no interrumpiros, pedir, eh, pedir que no rompan el ritmo y así seréis mucho más productivos espero que el vídeo de, de hoy os haya gustado un like un me gusta más uno comentarios y compartiros lo agradezco nos vemos en redes sociales arriba emilio márquez